Yeah. Oye, sí, qué rico. Yeah. Oye, sí, baby. Oye, sí, qué rico, baby. se ve hey, buena esa brother está en todo gente lo ají como no puede faltar ¿Cómo se llama eso es un aquí de casa y esta es la mayonesa que nosotros mismos la hemos creado y para que me guste Buenaza brother, seré buenaza, ver, vamos a probarla con todo Con todas las cremas brother, estamos ahí activos Bueno gente, aquí estamos con la hamburguesa GXS Vamos a probarla mm, yeah. ¿Qué tal loco? ¿La no, bajona? bueno brother Siguerte sí, la casa, quedé en el fondo <risa> Muy bien Bueno gente, estamos acá con... Muy bien, Sí. que Ya te grabado Era ¿Qué estás haciendo? Ahora sí. Ahora sí. Hola Diego, ¿cuánto le pones a la hamburguesón que te acabo de comer? XL. En eh, una 10 8, loco. ¿Está en todas? Toma, con la locura de el mejor. ¿Más rico? Yeah. ¡Sabrosongo! Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal hamburguesón, causa? ¡Prueba la carne, eh! ¡Prueba! Dale, dale la mordidaza a la carne Te doy, te doy el privilegio de que lo hagas ¡Oye, sí, qué rico! Manito, ¿qué tal? La prueba de la hamburguesa. ¿Está muy rico? ¿Cuánto le pones del 1 al 10, manito? 9. 9, mano, escucha. Buena opinión, ¿no? ¿eh? Yo del 1 al 10 le pongo 11, fe, mano? la <risa> gente, está muy rico esto. Para que pase rico, con semoliente tiene limoncito para ponerle, pa ponerle chaco porque ese huevo. <risa> <risa> 3, 2, 1... Ya la bienvenida, Claro, jamás, claro, no, no, no, no, le dicen? Ah, no, ¡Hola, con, con la trampita por ahí mostaza y ketchup es el lugar ideal para él. tenemos una comienda acogeor con una luz pálida que estamos tratando de, de jugar de repente el ambiente para depende de el estado de ánimo de cada persona y muy pronto estaremos con todo lo que es con los cócteles sin alcohol no eh, con temas navideños también estamos empezando bueno gente muy excelente el servicio de acá de mostaza y ketchup, ¿o el bebé? Luis, Luis Navarro no mostaza kechu dije bien o mal si sí, mostaza y Reina, ¿eh? Bueno gente, buen servicio de acá de Mostaza quechu Buenazo, digan su nombre por favor ¿Cómo lo podemos encontrar? No, Augusto y... Augusto Luis él es mi colaborador de, de Venezuela yo soy peruano, eh, estamos trabajando para adaptar un concepto un poco diferente en cuestión de hamburguesas, gourmet como ustedes acaban de ver en los videos vengan, conocen el restaurante que tenemos muchas más cosas para ofrecer lo que queremos es experimentar nuevos sabores la sazón peruana es una comida extraordinaria, lo que queremos aprovechar pero fusionarlas, hacer como un boom cada vez que un plato con nosotros Experimente esa sensación en la boca ¿no? eh, nos ubicas en Avenida Uruguay 449, San Carlos, como referencia a una cuadra en la clínica solidaridad de Moncayón Bueno gente, espero que les haya gustado este videazo es Comiendo en mostaza Y ketchup, si es así Dale like al video, comenta el video Suscríbete a mi canal y no te olvides de activar La campanita pues muchacho Para que estés atento a cada video mío que suba Y también te dejaré el mapita Para que puedas llegar más rápido al restaurante Así que gente Me falta mandarle saludos a las personas me pidieron en mi Facebook y Youtube, así que vamos con los saludazos gente, saludos para Dalia LC, saludos para Rivaldo Montero, saludos para Daniel Beltrán, saludos para Daisy Aquino, saludos para Ariadna Astete saludos para yerly saludos para Venezuela mucho cariño para allá, saludos para Eric Barnes, saludos para Diego Isla, saludos para Xiomara BP saludos para Silvana Morán, saludos para Gracie Vázquez, saludos para Cielo Rosales, saludos para Dariana Lucía, también un saludito muy especial para Fátima Portugal, bueno no. Me despido de ustedes, chao gente, cuídense mucho Bye